Gracias, amado. Gracias, Carolina. Gracias a todo el equipo de producción. Y gracias a la gente que nos hace el favor de vernos. Gracias a los que están de acuerdo o a los que a veces van en consonancia con nosotros. Y gracias también a los que no, porque esos nos hacen crecer más. Quiero dedicarle el tema del día de hoy al amigo Jiménez. Wilton, Wilton. Wilton Jiménez, de La Caperusa, quien escribió esta mañana y dijo que, que yo privo en todólogo. Y a José también. No, no es que yo... Eh, en Lo que pasa es que ya todo está en la red y de todos los temas usted puede saber algo. Claro, si usted elige hacer un esfuerzo, dedicar un poquitico de, lo, de los domingos y de las noches y de las tardes, en vez de acotarse a dormir, leer. Esa es la diferencia, distinguido amigo. Y por eso yo en el día de hoy no soy estadounidense, ni tampoco soy experto en política, pero por lo menos investigo. Voy a hablar de lo que tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos. Unidos, donde eh, se van a enfrentar el actual presidente Donald Trump, conjuntamente con su vicepresidente Mike Pence, que, que es también el candidato, y John Biden y Kamala Harris. Interesantísimas estas elecciones que se van a llevar a cabo mañana. En principio el voto popular es mañana, pero que realmente se elige el presidente de los Estados Unidos el 14 de diciembre de este mismo año. ¿Por qué? Porque no hay un voto de manera directa por el presidente. Hay que destacar verdad, que 45 presidentes han pasado eh, por los Estados Unidos. La declaración de independencia de este país fue en el año 1776, 4 de julio de 1776. Y las primeras elecciones celebradas en ese país fueron en el año 1778. De ahí hacia acá siempre ha existido la alternabilidad en el poder eh, hay que destacar que no ha habido dictaduras en Estados Unidos, por eso su nivel de democracia y sus niveles de desarrollo, diferente a lo que tiene que ver con la República Dominicana, que sí lamentablemente ha estado eh, plagada de, de dictaduras y esto ha lacerado la, la, la democracia y lo que tiene que ver con, con los derechos fundamentales. Si, si por favor me, me apoyan con las imágenes, ¿verdad? Eh, estos candidatos que de manera eh, muy interesante se enfrentan mañana en lo que tiene que ver con el voto eh, popular. También cabe destacar que el primer presidente de los Estados Unidos fue George Washington. Eh, así que al amigo que nos está viendo, eso no es que yo soy un, eh, un investigador profundo, eso está en internet. Usted le da al primer presidente de Estados Unidos y le aparece de una vez. Eso para que ustedes vean el acceso a la información que tienen. ¿Qué pasa con las elecciones de Estados Unidos? Voy a explicar el formato de elección en Estados Unidos. Eso que ustedes ven ahí, eh, los azules, lo que usted ve es, es los demócratas y los rojos es, son los republicanos. Es los colores que se utilizan estos dos. La, partidos. la parte gris es un empate. Exactamente. Eh, las elecciones siempre se dan el primer martes seguido del primer lunes de noviembre. Por ejemplo, hoy es el primer lunes de noviembre y entonces mañana es el primer martes. Por eso es, cayeron el día 3. Si el primer lunes hubiese sido el lunes próximo... Entonces, la elección hubiese sido el, el, el próximo martes. Siempre es el primer martes seguido del primer lunes. Por ejemplo, si es el primer martes de noviembre, no se hacen las elecciones. Tiene que haber un lunes primero, o sea, el primer lunes de noviembre sido, seguido del primer martes. Hubiese sido lunes 9 y martes diez. Exactamente. Siempre será el primer martes seguido del primer lunes. Esa condición se da para que sea la fecha elegida para las elecciones de Estados Unidos. Se elige el vicepresidente y el vicepresidente, pero no se elige de manera directa. Es decir, que los ciudadanos mañana, aunque ya 90 millones de, de, estado, de, de personas ya han votado eh, por, por sus candidatos, por correo, eh, de manera también anticipada, han ido de manera presencial a, a votar. Pero ¿qué resulta? Los ciudadanos lo que hacen es que eligen a los representantes de los colegios electorales, a lo que se llama delegado. Por eso ustedes escuchan que se habla de votos electorales en Estados Unidos. ¿Cómo así? Es decir, que usted elige a la persona que realmente va a votar por el candidato. Si en un estado, vamos a poner el ejemplo, si en el estado de Nueva York que hay un total de 29 delegados, significa 29 votos electorales, la gente vota por esta eh, por estas personas, ¿verdad que sí? Si por estos candidatos o estos delegados que se comprometieron una parte a votar por Trump y otra parte a votar por Biden. El que gana se lo lleva todo. Oigan esto, solamente en dos estados, Maine y Nebraska, si por ejemplo un, ca un, un candidato, por ejemplo, si Trump gana en Nueva York la mayoría de los votos populares, se lleva todos los votos electorales. Se lo lleva a los 29. Y por eso ustedes ven la competencia tan ácida que se da en los estados. El estado con mayor cantidad de votos electorales, es California, oigan esto, California, eh, que tiene un total de, de 55. ¿Qué puede pasar en las elecciones de Estados Unidos? Y hay que, antes de, de entrar con ese detalle, hay que decir que estos 500 delegados, eh, es una representación, ¿verdad?, al igual que el Congreso, de 100, por ejemplo, al igual que 100 senadores, 435 congresistas, y un total de tres delegados que son de Washington DC. Mañana mañana todos los pronósticos, todos los pronósticos están dados a que Joe Biden gane las elecciones. Y todas las encuestas, ojo, esto no tiene que ser así, son solamente pronósticos, todas las encuestas dan a que Joe Biden va a ganar las elecciones. ¿Cuáles son los elementos? Por ejemplo, que dan, además de que lleva la ventaja en, en la mayoría de estados, yo le voy a dar ese detalle ahora. Eh, resulta que su candidata vice vicepresidencial, que es Kamala Harris, este de California, no fue a los locos que la eligieron. Fíjense ustedes que yo acabo de decir que la mayoría de los votos electorales, total del 55, es este el estado con mayor cantidad de votos electorales, es California. ¿De dónde es Kamala Harris? De California. Fue fiscal, se, fue fiscal y senador. Claro, ¿qué se busca? Fortalecer. Fiscal y hay principal. que hablar de la experiencia de, de John Biden, que fue que ha, que ha sido eh, senador o fue senador desde 1972 hasta el 2007. Fue seis veces electo. Allá los senadores lo eligen por seis años. Okay. Seis veces electo, o sea, eh, con muchísima experiencia y además... Sí, además fue vicepresidente de los Estados Unidos desde el año 2008 hasta el 2017, conjuntamente con Barack Obama. Una, eh, una eh, dilatada carrera política que mañana eh, se enfrenta a Donald Trump, que en principio, cuando fue candidato a la presidencia, sin... sin si se quiere, sin experiencia política, un empresario, un showman de la televisión, un hombre espectáculo y que ganó la presidencia de manera sorpresiva, contrario a todas las expectativas y a todos los pronósticos que daban a Hillary Clinton, como ganaron. Le ganó 304 a 247 eh, o 57 por ahí. Eh, tengo el dato. Sí. Eh, 304 eh, votos electorales. Fíjense ahí, lo parecido. Atención a ese dato. Eso fue en el 2016. Miren cómo estaba el mapa en aquel entonces eh, de Trump, eso eran los sondeos. Fíjense cómo le daba precisamente los más grandes. Es igualito a, lo como, a como está ahora, prácticamente. No, no, hay, hay más, sí. hay, hay más rojo. Te vas a dar cuenta ahora, porque estoy hablando de, la, de, de los estados que tienen mayor cantidad de votos electorales. Fíjate tú que California ahí era de Hillary Clinton. Ahí estaba totalmente azul. Texas, que tiene 38 eh, votos electorales, ahí estaban empatados. Pero resulta que Trump, independientemente de que perdió el voto popular, ganó las elecciones. ¿Por qué? Porque los votos electorales, es decir, los representantes que eligió el pueblo para que votaron por ellos, votaron por Trump. 304 a 227. ¿No ¿Sabe qué elemento hay aquí que no, ha, que no haya en este momento? En las elecciones con Hillary, uh -huh. los indecisos. Yo mandé una imagen a la table. Para El de pueden abrir. Ajá, pueden abrir. Es más o menos esto mismo. Pero, por ejemplo, los indecisos cuando Hillary eran más de 20%. Sí. No, un 12% era. ¿Y? No, era más. Pero ahora, y ahora, ahora son 10. Ahora se redujo incluso a ya. 10. Te, eh, a, anoche estaban un 5% los indecisos. Pero miren este lo detalle. Que, lo que quiere decir que la línea, definición amigo? de ahora, previa, míralo ahí cómo sí. va. Mire, Si usted suma los azules, le va a dar una cantidad. Los rojos si son de fijas, Trump. Mira, y lo del medio es empate. Pero si hacemos una comparación, fíjense ustedes, entre ese, eh, mapa. Entre ese mapa y el otro es prácticamente parecido. ¿sí? Es, es muy similar. Fíjense ustedes que Texas, eh, aquí, aquí está Texas, eh, están empatados en Texas. Eh, están, eh, bueno, ahí abajo en, en la Florida veo que está azul, pero sí. están realmente empatados. Y yo voy a dar cuáles son los estados. Oigan esto. ¿Cuáles son los estados que, que, se, que, según los sondeos y las encuestas, John Biden tiene ganado? Tiene supuestamente ganado California. California con 55 votos electorales. Tiene ganado Oregon, que tiene 7, Washington con 12, Nueva York con 29, eh, tiene a New Jersey con 14, tiene a Connecticut con 7, a Rhode Island con 4, Massachusetts con 11, Vermont con 3, Delaware con 3, Maryland con 10 y Washington DC con 3. Esos son los que supuestamente están seguros ya. Eso hace un total de 158 votos electorales. Oigan esto. Ahora bien, New Hampshire eh, con 4. Esos son que donde él es favorito también a ganar. Lo que ustedes ven que están en azul pero menos claro. Eh, Maine, Pensilvania, Virginia, Michigan Wisconsin, Illinois, Minnesota, Arizona Nuevo México, Colorado y Nevada eso hace un total de, 200, de 126 votos electorales que en total si él gana lo que ya tiene supuestamente seguro, más donde él es favorito estaría consiguiendo aproximadamente aproximadamente 284 votos electorales en el caso de que voten por él y entonces podría estarse convirtiendo el próximo 14 en el presidente electo de los Estados Unidos, ahora bien si ustedes se fijan, hay un empate, ahí no, no se refleja bien, pero la Florida están empatados. Si le dan para abajo, muchachos, eh, porque esa, esa foto, ajá, al, al, en el link que te mandé, está en vivo para que ustedes lo vean. En la Florida, que hay 29, hay un empate. En, la, en Georgia, eh, está empatado con 16. En, en Carolina del Norte, que hay 15 votos electorales. ajá Dale para abajo. Están empatados en Ohio y en Texas, que era un bastión republicano anteriormente están tam, supuestamente también están empatados dale para abajo para que, ustedes vean, no, eh, para que ustedes vean el mapa abajo, mírenlo ahí fíjense ustedes que ahí, eso está en vivo ahora en la Florida, que es el, el, el abajo, están empatados todo lo que ustedes ve ahí en Gris es empatado y en Texas, que era un bastión republicano, también supuestamente están empatados según las encuestas lo que debilita totalmente a Donald Trump entonces Donald Trump tiene seguro eh, a Virginia, Alabama, Mississippi, eh, Oklahoma, Arkansas, Dakota, eh, para un total de seguro hasta ahora de 51. Fíjense ustedes la diferencia. Según las encuestas, Biden tiene seguro 158 votos electorales en el caso de que voten por él. Y seguro, seguro tiene eh, Donald Trump 51. Con posibilidades de ganar, posible, verdad? tiene John Biden 129 votos electorales y... Eh, Donald Trump 72 estaríamos hablando de una diferencia de 284 a, dos, a 120 y tantos por ahí o sea que todos los pronósticos dan de que John Biden puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos en función de esos hay pronósticos un, que yo he dado aquí en el día de hoy y que están online ahora mismo. Hay un pronosticador que ahora no recuerdo cómo se llama que habla de su tipo de pronóstico de las 13 llaves uh -huh. lo estuve viendo en internet hace unos días la cuestión es que él nunca ha fallado en un pronóstico cada vez que ha dicho que alguien va a ganar las elecciones, gana entonces eh, hizo el pronóstico ahora, la semana pasada y de las 13 llaves 9 dieron a favor de Biden o sea sí, sí. Hay todas las posibilidades. Lo dan que... 85-15, lo dan 90-10, lo dan así eh, los bueno, datos. Y con esto concluyo. Vamos a llamada. Con esto concluyo antes de la llamadita: de que según estos es pronósticos y de acuerdo a las posibilidades y la posición de la vicepresidenta Kamala Harris en California, que aparentemente le va a dar totalmente el triunfo, aunque California siempre ha votado demócrata, es posible que estemos viendo a, a este par, ¿verdad? siendo presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Pero sería eso va a depender, la primera vez una mujer? Eso va, a, eso va a depender de los votos electorales que realmente votan el día eh, 14 de diciembre. Esos 538 delegados que son los que realmente eligen al presidente y vicepresidente. Bien. Vamos, señores, a una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Bien, buenos días. Sí, buenas. Aló, se fue parece. Se Señor... destacar el dato, Jerjan, que Trump dijo que él no reconocería los resultados sí, de él... las elecciones. A ver, este es un país democrático. Sí. Un, dato, un dato importante para terminar es que si ninguno logra los 270 entonces, votos lo eh, electorales exigidos <ríe> <ríe> si ninguno logra los 270 <ríe> votos electorales exigidos entonces el presidente ya eh, se va a la Cámara de Representantes lo eligen en la Cámara de Representantes del presidente por votos es decir, sería aquí el equivalente a la Cámara de Diputados y el vicepresidente lo elige el Senado es decir, que es posible que si ninguno logra esa cantidad entonces se vaya a ver quién tiene más fuerza en la Cámara de Representantes y en el Senado. Bien. Eso sería un dato muy interesante y una situación interesante Vamos. que se podría dar en Estados Unidos. Vámonos a los WhatsApp, vámonos a los WhatsApp. Adelante, Carolina.